R.A.P es mi forma de contar la vida Así que hermano de una vez decida No de vueltas como un Que mañana es tarde pa' cuando vos volvés R.A.P es mi forma de contar la vida Así que hermano de una vez decida No de vueltas como un Que mañana es tarde pa' cuando vos volvés ironía que una musa y me llevará a ser cenizas viví la pasión pero el ser no avisa y una prosa lisa es la rosa que aterriza en mi salón desvariando por las calles, sí, como siempre sintiéndome en dimensiones más lejos de la gente vistiéndome de ausente, con pausas frecuentes distraído entre el frenesí, ya encarecí mi mente, sí, y ya crecí hace mucho respeto más silencios que lo que adorna un chamuyo Uh. Mi futuro lo construyo y lo que el tiempo te arrebata crece nuevo dentro tuyo Hecho es mi ciudad y soñar me costo caro Hoy te cuento con Santiago que se vive con Gonzalo Tratando de cambiar el rumbo de algún inconforme Segundos de un niño forjan la vida de un hombre El R.A.P. es mi forma de contar la vida Así que hermano de una vez decida No de vueltas como un pez Que mañana es tarde pa' cuando vos volvés es mi forma de contar la vida Así que hermano de una vez decida No de vueltas como un pez Que mañana es tarde pa' cuando vos Ya yeah. Se gastan ingresos que podrán ir para otra cosa Laburar casi solo pa' pagar la prosa El poema más caro de mi vida Gastar pa' contar qué gasto, quién diría Invirtiendo sudor y plata solo por esto Pensando en cómo llegar hasta que me acuesto Pa' algunos moda, pa' otros entretenimiento Pa' mi luchar hasta intentar pagar de lo que me alimento Pagar ropa, pagar morfín, más collares Disfrutar haciendo colegas, no rivales Llegar a tener cuatro shows mensuales Y ver cómo como de lo que mejor me sale El arte ya es difícil en Argentina Yo en Colón, Entre Ríos, donde todo se alquila Que miras pa' afuera y tú mal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 que mañana es tarde, para cuando vos volvés Callado un par de años para entender lo que hoy escribo. A contraluz puliendo mi vivencia con sigilo. Brindemos con vino por la sintonía en el micro y porque el drama me hizo conocer a todos tipos. Los caupicios, la luna y la esquina. En sí prendan la vela por la música y sus vidas. Brindan homenaje a los mentores de su rima. Y a los que la pura 24-7 por la movida. Son huellas de los vives que se la ingenian. Para darte material y que a veces no lo entiendan Es la forma que elegí para vivir Con rastro de mi vida sobre el pin Es el auge de mi alma que intenta sentir Diferente formas de fluir, en fin El dame de otra forma de expresión Y ellos dos un espacio en el renglón El oh. R.A.P. es mi forma de contar la vida Así que hermano, de una vez decida No de vueltas como un pez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 Para todos sí. y para todos mis hermanos.